Bueno, pues vamos a empezar pues con la charla. Eh, repito, la charla va sobre el, el cálculo de altura de formación de meteoros o estrellas fugaces. Ya sabéis, habéis leído que esto es una, un proyecto, se llama Astronomía Ciudadana, financiado por la FECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y por supuesto eh, por el IAC. De acuerdo eh, Si habéis visto el calendario, en los próximos meses vamos a seguir dando eh, charlas, todas ellas relacionadas con actividades educativas que, repito, las podéis eh, descargar mm, del de portal educativo astroala.net. Y hombre, lo más interesante de todo este proyecto es que realicéis las actividades con los chavales. no eh, en, el, en el mismo portal veréis que hay un chat. Eh, separado por por actividades educativas y, bueno, se trataría de que ahí, bueno, pues pudierais colocar los trabajos que vais haciendo con los chavales y si tenéis cualquier duda o cualquier problema, tanto en el chat como a mi correo particular, semeserra, arroba, podéis pues podéis, podéis eh, preguntarme todo lo que queráis. Bien, pues vamos a empezar. Eh, vamos a ver si funciona, sí. Este... Bien, eh, primero de todo, muy rápidamente, os voy a dar los conceptos básicos sobre las estrellas fugaces y las lluvias de estrellas, eh, ¿de acuerdo? Eh, en principio, me imagino que ya sabéis que una estrella una estrella fugaz es realmente un meteoro, hablando más de forma más astronómica, un meteoro es una pequeña partícula de polvo, eh, como pongo aquí diámetro de milímetros, peso, gramos que eh, en principio eh, hasta ahora pensábamos que solo los cometas las liberaban pero ahora en los últimos años también hemos visto que hay asteroides que también pueden liberar estos meteoros y por tanto hay lluvias de estrellas o estrellas fugaces asociadas no solo a cometas sino también asociadas a asteroides ¿no? como pongo en el siguiente punto, eh, cuando el cometa o la o el asteroide pasa mmm, en, en el caso de los cometas, sobre todo cerca del, del perihelio, es decir de su mínima distancia al Sol el, el Sol lo calienta el, al calentarlo deshace o sublima los hielos del cometa y entonces empieza a expulsar materia al cometa y forma lo que se llama los tubos meteóricos es decir, la, los, los meteoros cuando están eh, fuera de la tierra, es decir, cuando son realmente pequeñas partículas de polvo, están en forma de tubos en la órbita normalmente de los cometas eh, y se llaman meteoroides. Bien, cuando la Tierra atraviesa uno de estos uno de estos tubos meteóricos, entonces, eh, entonces las partículas entran a altísima velocidad, ¿de acuerdo? En la atmósfera de la Tierra, como veis aquí, pueden entrar entre 10 a 72 kilómetros por segundo, se calientan, se desintegran, y, eh, y acaban, se aventan por rozamiento atmosférico, se acaban rompiendo, desintegrando, se desaparecen y emiten luz, ¿de acuerdo? Eso suele suceder, bueno, suele suceder, no sucede, en la, en la mesosfera y suele suceder entre 70 y 100 kilómetros de altura. Justamente esta práctica, esta actividad consiste en averiguar esa altura a, a la que se están formando los, los meteoros. En principio, vuelvo a repetir, el meteoro es esa traza luminosa, esa estrella fugaz, tres palabrejas en la parte de abajo de la, de la diapositiva, distinguir bien entre meteoroide, es decir, cuando está, están formando estas partículas parte de ese tubo meteórico que ha expulsado el cometa o el asteroide y están, por tanto, en órbita alrededor del Sol, meteoroide, cuando esos meteoroides entran en la atmósfera terrestre se Transforman en meteoro, sería la estrella fugaz que vemos en la atmósfera y finalmente, si no se destruye por completo y llega y toca la superficie de nuestro planeta, entonces se llama meteorito. Seguimos en principio. En principio, la actividad normal de una noche, lo que se llaman los, los eh, meteoros o estrellas fugaz esporádicas, son de alrededor de unas 10 eh, por hora. Vale, de unas 10 por hora. Cuando se dan estos números, de eh, cantidad de meteoros por hora, significa en todo el cielo y en unas condiciones eh, perfectas. ¿no? Eh, si uno se pone a mirar, si uno se pone esta noche a mirar al cielo, pues a lo mejor en una hora, o a lo mejor solo ve tres o cuatro eh, meteoros. ¿De acuerdo? Cuando la tasa o la frecuencia de meteoros sube, a decenas, perdón, a, a, a bueno, alrededor de cien, centenas sería, eh, entonces eh, podemos hablar ya de una lluvia de estrellas, ¿de acuerdo? Si eh, tenemos miles de meteoros, entonces hablaremos de una tormenta de estrellas fugaces o de meteoros. En principio, los, las, los meteoros, estas partículas, estos meteoroides entran paralelos, a la atmósfera terrestre, pero por efecto de perspectiva hay un punto de fuga, parecen después os enseñaré algunas fotografías de, de lluvias recientes entonces parecen los, eh, los meteoros eh, converger en un punto ¿de acuerdo? y ese punto se llama el radiante de hecho el radiante es muy importante porque la, la constelación en la cual se localiza el radiante da nombre a la lluvia, ¿de acuerdo? si por ejemplo hablamos de Leónidas eh, porque el radiante está en la constelación de Leo, o hablamos de Perseidas, eh, porque la, el radiante está en la constelación de Perseo, etcétera. Como pongo en la, en la, en la diapositiva, conocemos alrededor de 50 lluvias eh, anuales, pero realmente, eh, realmente importantes pueden haber pues dos o tres lluvias, las Perseidas, las Gemínidas... Eh, etcétera. A veces aparecen lluvias que se espera mucho de ellas, como las camelopardálidas de hace aproximadamente un par de semanas y al final ya sabéis que no, no tuvieron la intensidad esperada. Bien, seguimos. Eh, en principio... En principio... Eh, eh, Realmente, como, como he dicho la, la, en la primera diapositiva, son los tamaños son realmente muy pequeñitos. Estamos hablando de eh, tamaños alrededor del, de los, del milímetro y unos pesos de gramos. Lo que pasa que, como también he dicho en la primera diapositiva, entran a altísima velocidad y entonces eso eh, hace que tengan una energía cinética realmente muy grande. ¿no? Aquí hemos puesto, he puesto una tabla... Eh, comparando la, la energía eh, cinética que tendría una leónida, una leónida, bueno, una estrella fugaz o un meteoro de la lluvia de estrellas de las leónidas, eh, brillante, magnitud menos 4, tiene una masa de un gramo, entra a una velocidad de 71 km por segundo, bueno, pues haciendo la formulita de un medio, la masa velocidad al cuadrado, vemos que tendría bueno, pues esta energía, 2 ¿no? millones de julios. Comparado con eh, el, el factor 1 sería Carl Lewis corriendo los 100 metros eh, y luego bueno pues eh, un coche a 100 km por hora y una bala de una pistola, ¿no? y, veis, y veis que bueno por pues la leónida, a pesar de ser tan pequeñita, gracias a su velocidad eh, tiene 6 600 veces más energía que eh, Carl Lewis corriendo los los 100 metros. Eh, realmente el destello que produce el, el meteoro mm, es consecuencia de estos, de estos tres pasos que os pongo a continuación. Primero de todo, esa energía cinética, esa gran energía cinética, se transforma en calor debido al rozamiento atmosférico, realmente se forma una onda de choque en la parte frontal del, de la pequeña partícula, ¿de acuerdo? Y entonces está, se empieza a calentar el, la, la, el meteoroide, ¿no? Entonces, lo primero que pasa es que el, el material del meteoroide se, se desintegra normalmente sublima, suelen ser hielos, o, bueno, o, o, si, o si realmente proviene de un asteroide, pues eh, ya metales, ¿no? eh, más, o sea, elementos más pesados, y al mismo tiempo se ionizan, o sea, se, el, el vapor que se está formando, o sea, el vapor del material del meteoroide se ioniza y al recombinarse, Produce luz. Esa es la luz que vemos. Esa es la luz que vemos en la estrella fugaz. Por esa razón es importante no solo captar la luz, sino captar el color de la luz, porque el color de la luz, si es verde, si es amarilla, si tiene tonos más rojizos, nos puede dar una idea de la de la composición del meteoroide. También se produce luz atmosférica, es decir, la, esa, esa, ese, ese calor excesivo o esa energía excesiva puede también eh, ionizar eh, elementos, elementos atmosféricos eh, que por recombinación también pueden producir eh, luz y de hecho muchos meteoros eh, luego os enseñaré, pueden dejar unas trazas eh, persistentes eh, eh, pues pueden aguantar las trazas 5 o 6 segundos una vez ya han, han pasado. ¿no? Esas trazas normalmente son debidas a a ...unas nubes eh, luminosas son debidas a esa ionización de material atmosférico. Bien. Seguimos. Bueno, los meteoros no solo son un gran espectáculo, que lo son... Es una, el, ...el poder eh, presenciar una tormenta de estrellas, por ejemplo. Yo tuve la suerte de estar en el año 2001 en Australia... Eh, donde iba a ser visible la tormenta de las Leónidas y tuvimos tasas de, eh, de más de 5.000 eh, meteoros por hora. Bueno, pues, pues es un, Realmente es un grandioso es un grandioso espectáculo, pero además hay mucha astronomía, mucha física detrás del fenómeno. ¿no? Eh, aquí os pongo algunas de las razones por la cual es muy interesante el, el, el estudio de una lluvia de estrellas y de los meteoros. ¿no? Eh, primero de todo, los meteoroides... Eh, y por tanto los meteoros en que se transforman son los cuerpos más pequeños del sistema solar, con lo la cual las distintas fuerzas, la fuerza de la gravedad, sobre todo actúa, bueno, la gravedad y otras fuerzas de radiación, actúa más rápidamente en ellos y por tanto es posible bueno pues hacer los estudios de esas fuerzas. ¿no? Segundo, como os he dicho antes, son fragmentos de cometas o asteroides, con lo cual estudiar la composición, la dinámica de los meteoros, es pues estudiar la dinámica de esos meteoroides y por tanto es entender eh, cómo se formaron los cometas de asteroides que ya sabéis que tienen mucho que ver, eh, son los cuerpos primigenios de nuestro sistema solar y por tanto tienen mucho que ver con la génesis de nuestro sistema solar y en general de los sistemas solares. Y finalmente hay un punto de vista práctico, es decir, que los, los bueno pues nos tenemos que proteger de estas lluvias de estas lluvias de en el fondo de, de pequeñas partículas de piedras, ¿no? Entonces, entonces eh, es muy, muy importante el poder predecir, es muy importante el poder predecir con tiempo el, eh, el, la, la, tanto la intensidad como el momento en que se va a producir la, la lluvia. Bien, voy a enseñar ese bólido que captamos justamente. Pues en la famosa lluvia de las camelopardálidas, que al final no fue tal, ¿vale? Pero aquí podéis ver, eh, tuvimos esto es una cámara de gran campo, entonces podéis ver una camelopardálida bastante brillante, pero lo que más me interesa es que os fijéis en la estela, bueno, aquí tenéis un poco las constelaciones, ¿vale? Donde estaba el radiante, pero creo que veáis esa, esa estela, esa nube luminosa, aquí lo veis, ¿vale? Que dejó el paso de un meteoro. Bien, seguimos, otra gran lluvia que se produjo, veas una foto fija, eh, vamos a ver aquí, dejamos la cámara durante aproximadamente cuatro horas y fuimos extrayendo todos los meteoros, os he pintado las constelaciones para que veáis, estas son las dracónidas que de repente aparecieron en el año 2011, fue un poco como las camelopardálidas, es decir, de repente, um, um, bueno, pues se, se, se pudo predecir una actividad alta, ¿vale? Pero en este caso sí que se cumplieron las predicciones y tuvimos una lluvia uh, intensa de, de estrellas, ¿no? Alrededor de unas 300, 400 estrellas fugaces por hora. Como podéis ver en la fotografía, bueno, hay un montón de trazas. No fueron muy brillantes, fueron bastante débiles y todas las trazas, todas las estrellas fugaces, convergen en un punto eh, en un punto es el radiante que está en la cabeza del dragón y bueno, por eso se llamaban dracónidas bien eh, otra lluvia muy interesante la vivimos bueno hace, hace como medio año un poquito más eh, en diciembre del año pasado las geminidas, las geminidas es una lluvia que os recomiendo una lluvia de estrellas que os recomiendo sucede a mediados de, de diciembre suele ser bastante intensa vamos mucho más interesante que las famosas perseidas de agosto aquí veis una otra instantánea mmm, tomada desde el observatorio del Teide mirando hacia el hacia justamente hacia la montaña del Teide estamos hablando de aproximadamente cuatro horas y sumar todas las imágenes de acuerdo y bueno pues como podéis ver tuvimos esta Orión la nebulosa de Orión y, y, y la constelación de Orión, están señaladas las estrellas de la constelación de Orión y bueno, ya veis que tuvimos una lluvia eh, muy intensa no podéis ver la cantidad de meteoros que, pusim, que pudimos cazar en, en la lluvia Bien, y vamos ya, vamos ya a lo que sería el, el, el objetivo de esta, de esta actividad educativa de esta charla que es el cálculo eh, de la altura a la que se forman los meteoros. Vamos a ver, como os he dicho al principio, eh, los meteoros se forman a una altura, digamos, finita, cercana, de acuerdo mucho más cercana que, que la distancia a la que están planetas y estrellas, ¿de acuerdo? Y por tanto, gracias a este hecho, eh, si nosotros observamos un, eh, un eh, meteoro desde de dos puntos de desde dos puntos de vista, o sea, desde dos eh, lugares separados, una distancia con un kilómetro es suficiente es decir, si, si nos separamos a dos de un kilómetro y observamos el mismo meteoro, lo veremos lo veremos proyectado al, frente al, al fondo de estrellas fijo lo veremos en lugares eh, distintos eso es lo que se conoce como paralaje y por tanto, podremos calcular la altura. Aquí tenéis el caso general. Os he pintado el caso general. La verdad es que las fórmulas no son muy complicadas, es aplicar trigonometría. Yo creo que es un, un ejercicio que se puede hacer con chavales de, de bachillerato, de acuerdo. Tenéis todos los detalles en la, en la actividad, de acuerdo. Pero bueno, os cuento un poco el escenario. Aquí tenéis la O1 y O2 son los observadores muy importante conocer la, tanto la situación de los observadores la latitud, su latitud y longitud como la de la distancia que en principio, como he dicho que eh, la, la, la separación entre observadores pues, será alrededor de un kilómetro podemos aproximarlo por una línea recta ¿de acuerdo? la curvatura de la, de la Tierra es despreciable con esa, con esa distancia y luego lo tenemos, tenemos el, la línea verde sería el meteoro ¿De acuerdo? Y como veis, desde el observador 1, línea amarilla, lo ve proyectada esa línea eh, en, un, en un punto en el fondo estelar y, el, y desde el punto O2, sería la línea roja, la ve proyectada en otro punto y entre ellos hay una, un ángulo alfa o alfa prima en el otro lado que sería el mismo, ese alfa sería la paralaje. Acuerdo, la paralaje, es decir, la diferencia angular que vemos eh, un meteoro, eh, entre, entre un meteoro desde un punto y desde otro. ¿vale? El mismo meteoro, perdón, el mismo meteoro visto desde, desde un punto 1 o visto desde el punto O2. Lo que realmente estamos buscando es la altura respecto a superficie, sería, sería la H. Eh, y después las betas, beta 1 y beta 2, sería la altura del meteoro visto desde, desde el punto O1 y O2. Veis en la fórmula eh, que al final la altura puede calcularse a partir de la D, la distancia entre ambos observadores. La altura de un beta, beta sub 1 y beta sub 2 sería la, la altura que vemos del meteoro desde el punto 1 y desde el punto 2. Y alfa. Repito, sería la paralaje. Luego os indicaré las principales pautas de cómo operar, de cómo calcular todos estos parámetros a partir de imágenes que también podréis encontrar en la web, en, en, en directorios, os eh, podré, tendréis a vuestra disposición imágenes de, me, de lluvias de meteoros de los últimos tres años. Este sería el caso más general. En principio la cosa puede ser más simple si la consideramos los puntos O1, O2 y el meteoro en el mismo plano, lo que yo he llamado el caso coplanario. De acuerdo, Aquí, como veis, los dos observadores y el meteoro están en el mismo plano. Eh, las, la definición la misma de la distancia entre ambos observadores, las betas la altura... Y alfa o alfa prima, que es lo mismo, es el ángulo de paralaje. La fórmula es eh, algo más sencilla, ¿de acuerdo? Veis que es, pero usa los mismos parámetros, ¿de acuerdo? La distancia, beta sub 1, la altura, la que se ve el meteoro desde el observador 1, beta sub 2, la altura que se ve del observador 2, y alfa, que sería eh, la paralaje. Y el caso más simple, la tercera aproximación, si el meteoro está justo encima, en el cénit, ¿vale? el cénit encima de la cabeza del observador 1. ¿vale? En este caso sí que la cosa es muchísimo más sencilla, realmente aquí es un puro cálculo eh, trigonométrico, casi de la definición de la tangente, ¿eh? y la altura se puede calcular en este caso, la altura a la que se encuentra el meteoro no hace falta, en este caso no hace falta usar la, los, los ángulos, la altura a la que se observa el meteoro desde... O 1 y 2, las vetas, sino que directamente la altura puede calcularse a partir de la distancia entre los dos observadores y la paralaje. Bueno, ya veis que lo más importante es el, la paralaje, es decir, ese ángulo, esa diferencia angular que vemos en la, eh, al meteoro observado desde un punto o desde otro. Bien, por ahora lo que os voy a, en fin, a, a dar cuatro pautas de cómo hacer esas posibles cálculos, evidentemente eh, luego cada uno es libre de, de coger las imágenes y hacer la, la, la reducción y calcular esos parámetros que necesitamos, las alturas, la paralaje, bueno, pues como, como él considere. no Vamos a ver un ejemplo real, ¿de acuerdo? Eh, y justamente a un ejemplo de, de las gemínidas observadas, como digo, el pasado mes de diciembre. A ver, aquí en la charla y también en la unidad didáctica tenéis un, un directorio FTP, ¿vale? Donde, si pincháis, no vamos a pinchar, no voy a pinchar si no se me irá la, eh, la presentación, pero si, si fuéramos a este directorio podríais ver. No vamos a ir al final de la charla, vamos al directorio y ahí tenéis imágenes tan, a ver, de tres lluvias de estrellas de las gemínidas del año 2012-2013 y las perseidas del año 2012, ¿vale? Bueno, pues esas, con todas esas imágenes podéis, um, podéis hacer la práctica. Evidentemente tenéis, um, a ver, las imágenes están um, eh, observadas, o las, las lluvias, desde dos puntos. ¿no? Aquí concretamente estáis viendo una cámara que estaba situada en el, observatorio, en el observatorio del Teide, en los alrededores del telescopio francés Temis, por eso bueno, pues pongo Temis, y en, la, en el nombre de los ficheros, lo veis aquí, son ficheros JPG, la, la, la, eh, al principio tenéis el lugar, en este caso T sería TENIS, luego tenéis la fecha, en este caso la observación se realizó el 13 del 12, 13 de diciembre del año 2012, bueno, pues perdón, no son perdón, no, no son las geminidas del, del, del año, me he equivocado, del año 2013 sino el año 2012, ¿vale? Y finalmente eh, la hora, claro, la hora también es importante porque tenéis que buscar imágenes que coincidan en hora, en este caso, pues las 10 de la noche. Tenéis que vigilar porque, aunque nosotros intentamos poner en hora todas las cámaras, es posible que haya pues hasta un retraso de 5 minutos. Me he dado cuenta haciendo los análisis, con lo cual verificar la hora, es decir, mirar mirar todas las imágenes y enseguida veréis los, los meteoros que son iguales, y entonces ahí veréis que a lo mejor hay un desfase entre abras cámaras lo siento, pero son muchas cosas las que uno tiene que controlar. Bien, eh, bueno, pues aquí tenéis, en la parte superior de la imagen, veis la galaxia de Andrómeda, no sé si en la pantalla se puede llegar a ver, pero también veis un trazo, al lado de las letras, un trazo de, de una estrella fugaz. Bien, de una estrella fugar. Bien, eh, podemos ver la misma imagen tomada desde otra cámara, que está separada aproximadamente unos 800 metros, en el mismo salto del Teide al lado de lo que nosotros llamamos la residencia, ¿de acuerdo? Eh, bueno, a primera vista parece que el meteoro está en el mismo lugar, ¿de acuerdo? La traza, pero si eh, vamos, mi, mi recomendación es primero, como digo yo, el paso uno es buscar las mismas imágenes, imágenes que, que contengan el mismo, el mismo meteoro, luego recorta, vamos a recortar estas imágenes, ¿no? entonces esto es lo que hemos hecho aquí. Hemos cogido estas, estas, estas dos imágenes y las hemos recortado, dejando la galaxia de Andrómeda, que era muy bonita. Y aquí ya empezamos a ver de que efectivamente no están en la misma posición. ¿vale? Eh, si, si cogemos las dos imágenes, las superponemos, de acuerdo, vemos claramente como el asteroide, hay una diferencia entre el, donde se sitúa desde el temis o donde se sitúa desde la residencia. Esa diferencia en ángulo, alfa es una media angular, es lo que se conoce como paralaje. de acuerdo claro, Ahora el problema es a ver cómo calculamos mmm, pues ese paralaje. ¿vale? tenemos de calcular más cosas. Hemos de calcular el paralaje y si queremos aplicar el caso general, que yo os lo recomiendo, hemos de calcular la distancia entre ambos puntos. Bueno, pues en principio eso eh, viene dado. Eh, eso se puede, se puede ver en Google Maps. En, fin. en, en este caso os, eh, os, os, lo, os lo pongo yo en la, la actividad didáctica. Son alrededor de unos 700 metros. Eh, eh, y luego también hay que calcular la altura, la, la, las vetas que se ve el meteoro desde el punto de observación 1. Y desde el 2. ¿Cuál es mi, recom mi recomendación? Bueno, pues que como tercer paso, estandaricéis, o bueno, mejor, calibréis astrométricamente las imágenes. Esto lo, hay programas que, me imagino que si sabéis algo de astronomía, pues sabéis que hay programas que lo hacen, es decir, que cogiendo las estrellas, aquí tenéis marcaditas en rojo todas las estrellas eh, del campo, eso es otro, es otro meteoro, ¿eh? no es el mismo, ¿eh? es otro meteoro. De acuerdo. Y entonces lo que hemos hecho es buscar. Hay programas, repito, están eh, que, que buscan todas las estrellas de campo. Esas estrellas eh, conocemos su ascensión recta y su declinación. Y entonces lo que se hace es, eh, lo que hace es que pasa mm, las coordenadas X, Y de la imagen a coordenadas de ascensión recta y declinación. Ascensión recta y declinación imagino que sabéis que son coordenadas en el cielo. Entonces, a partir de esta excepción recta de canción, sí que ya es muy fácil el poder calcular todos los parámetros que os hablaba antes, ¿no? Desde las alturas hasta la, la paralaje. Claro, la pregunta es ¿qué comparamos? Es decir, porque ¿qué comparamos? La, la, tenemos que comparar puntos, podemos calcular, comparar el principio de las líneas, podemos comparar el final de las líneas, pero eso está como un poco difuso. Entonces, mi consejo la, o la idea que, que, que yo os propongo es buscar el máximo de luminosidad en el meteoro, ¿de acuerdo? Es decir, um, que en principio será el mismo en las dos imágenes. ¿eh? Lo que he hecho yo aquí también con otro programa eh, fin estándar que podéis encontrar, este se llama MaximDL. En la actividad didáctica eh, también os, hay varias, varios programas para hacer estas, estos cálculos. Eh, bueno, pues lo que he hecho es un perfil, veis esta línea, hay una línea pintada encima de la traza del meteoro y en el gráfico está justamente el valor, la luminosidad en el eje de las IES. Entonces, bueno, se ve que hay un punto máximo, pues sería cuestión de ver las coordenadas XY de ese punto máximo esas coordenadas X y la pasaríamos a ascensión recta y declinación y lo mismo haríamos con otra imagen y entonces lo que haríamos realmente sería calcular la paralaje de esos puntos que vuelvo a repetir, principio, es el mismo, es decir, el, el, el, el máximo de luminosidad del meteoro se tiene que producir de igual forma en, en las dos imágenes, con lo cual estamos viendo el mismo punto en el espacio y por tanto estamos calculando la altura a la que se produjo ese máximo de luz evidentemente podéis vosotros coger otra otro punto a lo mejor pues el pues el principio el principio que se forma el meteoro o el final pasa que eso pues si a lo mejor en alguna de las imágenes no se pilla toda la traza o en, en fin es, es quizá un pelín más más complicado bueno a partir de de este de este punto de máxima luminosidad cal yo realicé los cálculos y para este meteoro me da una altura de 80 kilómetros que está muy bien, vamos, que está dentro del rango que, que tenía que estar. Bien, pues pues esto era lo que lo que os quería contar. Eh, ya digo, tenemos tenéis la actividad um, disponible en AstroAula, podemos ir ahora sí, al vamos a pinchar el el directorio FTP, ¿de acuerdo? Y veréis y veréis y veréis que ha fallado. Bueno, vamos a ver por qué. <ríe> Siempre pasa. Esto demuestra que estamos en directo. A ver, vamos a ver. Vamos a poner directamente la dirección que quizá lo que pasa es que no le gusta la dirección. No, no, ya sí, ya sé lo que está pasando. Eh, se tiene que, se tiene que, se tiene que abrir desde. Con Safari no funciona. Eso, eso para los que tenéis Safari, pues no, no os va a funcionar ese enlace. Lo tenéis que abrir. Aquí está. ¿Lo veis? Lo he abierto con un Chrome. Yo creo que con Firefox también funciona, ¿vale? Pero con Safari pues no funciona. Bien, simplemente ir con cuidado. Abrimos el directorio eh, eh, y podéis ver que hay distintos subdirectorios. Cada subdirectorio indica la lluvia, ¿vale? Las Gemínidas 2012, Gemínidas 2013 y Perseidas 2012. Podemos ir, por ejemplo, a las Perseidas. Pinchamos, ¿de acuerdo? Y veis, y veis que en este caso solo hay cuatro imágenes sencillo. Podemos abrir alguna de ellas, ¿vale? Aquí la observación se realizó desde la residencia y desde Temis. Vamos a abrir la primera de ellas para que veáis. Claro, la imagen es, como os he dicho antes, muy grande, ¿vale? Pero bueno, hay una estrella muy verde. Los colores no los vamos a usar, o sea que podéis pasar a. Cuando hagáis todos los cálculos podéis pasar a blanco y negro sin ningún problema. ¿Vale? Aquí veis una estrella verde tomada, repito, desde la residencia nosotros del Teide. Podemos ver la misma tomada desde, desde aquí está, desde Temis. Bueno, a primera vista, pues ya digo, parece que está en el mismo lugar, pero si nos fijáramos bien, pues veríamos que aparece ligeramente desplazada una. Respecto a otra, sería el, sería el paralaje. Podemos ir a otro, por ejemplo, a 2013, que aquí hay muchísimas más imágenes. De acuerdo. Aquí tenéis los puntos de observación. Aquí fueron desde, desde otro telescopio, se llama OGS. Eh, vamos a abrir una, muy bonita. Vamos a abrir otra que no, que no tengamos luna. Y así se verá muchísimo mejor. Aquí está. ¡Ah, qué bonita está! Bien, esta es, repito, la lluvia de estrellas de las gemínidas. Eh, pues hace escasos... hace medio año. ¿Vale? Y aquí podéis ver, bueno, por la OGS en primer plano, el telescopio. ¿Vale? El Teide a la derecha. Y aquí en esta imagen, pues fijaros, hay dos gemínidas. Dos gemínidas. Una que la veis a la izquierda, muy luminosa. ¿Vale? Y otra que la podéis ver justo debajo. Hay un objeto muy brillante que era Júpiter. A ver. Sí. Creo que es Júpiter el objeto brillante que tenemos. En la parte de arriba tendría que verificarlo. Bueno. Y en la parte de abajo eh, hay, otra, hay otra taza un poquito más débil. Esto si bajáis, seguro que en pantalla no lo veis, pero si bajáis esas imágenes a, y empezáis a examinarlas, pues empezaréis a descubrir muchísimas, muchísimas gem geminidas. Bueno, pues esto era un poco lo que os quería contar. La verdad que me encantaría que pudierais eh, tener resultados con todas estas imágenes, sobre todo con los con los chavales, ¿no? Y, y poder y que, en fin, poder tener una estadística de, de altura de, de meteoros para distintas lluvias. La verdad que desde el punto de vista científico también es Punto de vista astronómico, muy interesante. Bien, pues ahora es el momento, si alguno tiene un comentario, una pregunta, pues ahora es el momento de usar, repito, el, el chat. Yo veré las preguntas y las iré respondiendo. Vuelvo a repetir que puede haber un pequeño retraso debido a, ese, a esa diferencia que hay entre... Cuando yo hablo y lo que a vosotros llega. Bien, Hugo dice que intentará hacer la actividad. Muy bien. Hombre, ya lo que ya sería fantástico es que además en alguna de las lluvias intentaréis tomar vosotros fotos, ¿no? Por ejemplo, en las gemínidas, pues intentar poner dos cámaras separadas, ya digo, un kilómetro como mínimo y, bueno, pues ahí intentar eh, tomar fotos. Si no, ya digo, ahí tenéis un montón de, de material para poder aplicar todo el cálculo. Muy bien, ¿alguna preguntilla más? bien a ver Pablo pregunta eh, Pablo pregunta vamos a ver si me aclaro Pablo pregunta la línea del máximo corresponde la línea la línea del máximo corresponde donde el cometa estalla bueno vamos a ver el, el eh, a ver el cometa está orbitando alrededor del sol ¿De acuerdo? No, no entra en la atmósfera. Lo que realmente estamos viendo, esa traza luminosa, es una piedrecita soltada, eso sí, por, por el cometa, pero evidentemente el cometa no, no entra. Si entra el cometa en la atmósfera, mal íbamos. Entonces, en principio, el máximo corresponde. Sí, probablemente en ese punto es cuando realmente se desintegra y por eso tiene. Algo más de luz. Sí, es posible. Eh, eh, Alfonso Luis pregunta: ¿con este mismo método podemos calcular la distancia a un cometa? Aumentando la distancia entre observadores? Bueno, eso es una buena pregunta, pero eh, desgraciadamente, eh, desgraciadamente, la línea, la línea de, de base tiene que ser muy grande para poder calcular distancias a otros objetos del sistema solar, ¿vale? Por ejemplo, lo que sí se hace es, eh, para calcular la distancia a estrellas por paralaje, se observa la estrella en invierno y en verano, sabemos que está... La, entonces, la distancia entre los observadores será eh, todo el dos veces el, el, la órbita de la Tierra, es decir, la distancia... Tierra-Sol, ¿vale? Y entonces, mmm, bueno, pues se puede, podemos con este método, de hecho es el método que se ha usado para calcular la distancia a estrellas cercanas. ¿Qué pasa con un cometa? Bueno, a ver, las estrellas no se mueven, se mueven muy poquito, pero los cometas se mueven mucho, con lo cual no podemos usar este método de, bueno, pues observarlo en verano e invierno porque ya no va a estar en el mismo lugar. y, y Observar un cometa aprovechando, por ejemplo, el radio de la Tierra no, no será suficiente, a no ser que el cometa esté muy cerca. ¿vale? Tendría que hacer los cálculos hasta dónde podríamos llegar, o tú mismo podrías ver hasta dónde se puede llegar a ver la paralaje de un cometa usando como línea de base, bueno, vamos a suponer el caso máximo, que sería el diámetro de la Tierra. ¿vale? Pero vamos, no creo, no creo que permita... Ir más allá, bueno, con el diámetro de la Tierra se puede llegar a una distancia como el Sol, pues eso, pues a lo mejor podríamos llegar a, a Marte, ¿no? A un cometa que estuviera por Marte, sí, ya tendría que estar bastante cerca, pero sí, efectivamente puede ser un método de cálculo de distancia a un cometa. Cuando el cometa se acerca, observado desde dos observatorios eh, en la Tierra, ¿no? Evidentemente, cuidado que las fórmulas serían un pelín más complicadas, porque ahí sí que tendríamos que tener en cuenta por la curvatura de la Tierra, etcétera. Bien, eh, Margarita eh, habla desde Logroño. ¿Hemos tenido cortes de luz en la ciudad? Puedo ver. Sí, la, la, charla, la charla se puede ver. En, voy a poner un enlace en, en, el, en la misma aula virtual. Ahí va a quedar, una, va a quedar una, un enlace a YouTube donde podrás. Eh, tener el tutorial de la actividad y esta charla, sin problema margarita. o sea que en Logroño tenéis cortes de luz, bueno hombre pero seguro que no tenéis cortes para pagar la factura ahí os la van a hacer pagar completamente bueno pues si no hay más preguntas, agradeceros la atención, la verdad que, que estoy muy contento que varios docentes hayan participado en en la charla y, y nada, deciros que, que vamos a seguir en julio voy a dar dos charlas más sobre mm, sobre búsqueda de cometas búsqueda de cometas durmientes, una charla muy interesante mm, y luego hay otra charla están todas en la virtual, hay otra muy interesante sobre una cosa muy parecida, o sea, en vez de calcular la altura de meteoros, calcular la altura a la que se forman las auroras boreales, y el método es muy muy similar, pero en este caso en vez de trabajar con trazas de luz, que son los meteoros, ahí trabajamos pues con, con las auroras boreales. Pues nada, os invito a, a también a que participéis en la charla. Muchísimas gracias.